a mi canal y si no me conoces que tienes mi querido escalo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo como ya veis en el querido título, os voy a enseñar lo que pedí versus lo que recibí especial de por. Todo es de la página de Shein, no es colaboración, quiero aclararlo. Sí que es cierto que alguna colaboración con ellos sí que he hecho, pero esta vez no es el caso, esto lo he pagado yo con mi dinero. Vamos a dar también este moño que me he hecho así, improvisado con una pinza que es un lazo del Mercadona. Bueno, tampoco me quiero enrollar mucho con la intro Porque hay bastantes conjuntos y bastantes prendas que me quiero probar Ya sabéis que amo ir al gimnasio Que me es una chica Fit Aunque sí es cierto que con los días que estoy este verano Estoy un poco ida Cuando tengo la regla, mi segundo día Cuando acabo de estampar la merienda Y cuando llevo tres horas en el gimnasio No hay mejor momento que el vídeo Vámonos. ¿Estáis viendo, aquí tengo un montón de saquitos donde está toda la ropa que me he pedido. La verdad es que yo, para que el pedido me saliese un poquito más barato, con un poquito, hablamos de 50 60 euros más barato. Sí, hablamos de esa cantidad. Pues me compré una tarjeta de regalo de Sheen que me costó 100 euros, pero realmente el valor para yo poder gastarlo en el web era de 120, es decir, 20 euros que me ahorro. Más que me metí un código del descuento del 20% o 25, no sé, un código que encontré por TikTok. Yo tengo mi propio código de Sheen. Es de un 15%, os lo dejo por aquí por en pantalla. Entonces, pues al final, añadiendo todos los productos, metiendo la tarjeta de regalo, el pedazo del descuento y todo, se me quedan 2 euros. Bueno, mal en que había pagado de la tarjeta, ¿no? Pero ponía total 2 euros. Y eso a ti te motiva a vivir. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar a probarnos los conjuntos del corte. Yo he dicho que iba a ser sincera El culo no es su punto fuerte Yo diría que su punto fuerte es que es súper fino Y no da calor Pero eso también quiere decir que No sé si lo veréis Transparenta que flipas Hay que llevarlo con la ropa interior que nos ponemos Y ya está Sí que es verdad que el top me encanta También me gusta mucho es por detrás Sujeta muy bien Parte de arriba aprobado Le doy un 10 le doy un 10 porque me gusta, la verdad. No creo que el conjunto sea feo, o sea, me gusta mucho en persona como es. Es de tiro alto, así, pues es muy cómodo para entrenar. Es elástico, no me disgusta. Le voy a dar un, un 7 y se salva por el top. Y dicho esto, vamos a probar el siguiente. Bueno, pues así quedaría el conjunto El color me flipa, o sea, me flipa En persona yo creo que se ve muchísimo más bonito que en cámara La parte de arriba sí, es como la de la foto Pero la verdad es que la veo como muy ancha, como muy larga ¿no? Como que ocupa demasiado y es todo un calor terrible Además, si sois unas personas como yo que les raya mucho el tema del sudor Porque yo de verdad es que me raya mucho con esas cosas He sido muy atrevida comprándome todo lo que he comprado A mí de la parte de arriba, bueno, no me importa Pero a mí, por ejemplo, que me, se me nota aquí el sudor pues no me gusta, que sí, que sudamos todos y va a ir al gimnasio, ¿no? Pero, no sé, me rario mucho con esas cosas, entonces... Yo os digo, esta tela es tela que se va a marcar el sudor. Respecto a los tirantes, la verdad es que mola mucho porque se pueden regular. Y ya os digo que yo a esto le daría como una vueltecilla así, así, para que esté un poquito más cortito, la verdad. Aprobadísima la parte de arriba, también tienen las esponjitas. Y respecto a la parte de abajo, he de decir una cosa, y es que en la foto aparece como si fueran ahí súper push-up, con ahí con unas cositas... Que las tenéis viendo en pantalla, pues eso no lo tiene, ¿vale? No lo tiene. Dime dónde están las arruguitas. Pero La es que sí que mola mucho porque tiene aquí esta forma que hace como el efecto de culo redondito y eso mola bastante. Es una tela muy cómoda para hacer deporte. Es de decir, que se transparenta un pelín, pero vamos, o sea, si os lo ponéis bien, de que lo vais subiendo y tal, que no las estiréis, porque si las tiráis se os va a transparentar. Pero si no, perfecto. Le voy a dar un golpe. Ese punto que le falta es el push-up. Que yo vi en la foto que no está Y porque al sudar sé que se va a mojar La verdad Esto me lo pondré pues, cuando tenga brazo o algo Que pues me sudará más la parte de arriba que la de abajo Pero cuando tenga pierna Desde luego que no Vale, ahora lo siguiente es que tengo estos dos paquetes Cuatro tops Y en este paquete me vienen tres pantalones eh, Que creo que este <ríe> Es el mismo que este, tío Mira que miré porque es que hay muchos packs O sea, hay muchísimos packs que vienen Tres pantalones, cuatro pantalones Yo me fijo en la valoración Yo me fijo en no sé Yo me fijo en ese sé Y al final... Te puse uno Efectivamente es el mismo Dos es más pringada, tío Ay, pero este sí que lo lleva mm, Vamos a comprobar eso porque mirad En esta parte de atrás sí que se nota el fruncido Pero en el que yo llevo, no No me lo pensaba probar, no, pensaba que eran iguales Pero al ver esto, es que en esto solo me he fijado Si llevaba eso, ¿no? Así que bueno Vamos a ver qué tal Vale, pues efectivamente no son los mismos, para sorpresa. Se diferencia muy, muy, muy, muy muy poquito. Este cuando me lo he quitado sí que es verdad que tiene el fundido pero no tanto como los puestos que se me meten hasta por el culo. O sea, no sé si es mejor ahora este o este. Es muy exagerado, tío. Se mete mucho. Sí, tiene el efecto push-up, pero eso de que se meta tanto... O sea, ¿tanto? ¿Tanto es necesario? En plan que eso va ahí, metido tarjeta de grito, pero me gusta, sí yo les doy un... 8 y medio, y estos son los pantalones del mismo pack, o sea, la misma talla el, el todo, todo igual, así que os pongo vídeos por aquí de cómo me quedan puestos básicamente me quedan iguales que estos, pero al si ser otros colores, pues bueno, pues se notará algo de diferencia en plan de, unos me quedan mejores que otros, por el color, por a que bueno, que sí, que vamos a la siguiente prenda, vamos a por este pack de cuatro tops, vamos a ver cómo de cómodos son Pues este sería el primero de ellos. De los cuatro colores que vienen, me he puesto el color negro porque solamente me quedan tres partes de abajo por probar y creo que me van a gustar más si me la veo con algo negro, algo básico. Entonces me pongo el negro y os voy a dejar cómo quedan los demás colores. Pero vamos, que simplemente es para que veáis el contraste con mi tono de piel, para que veáis bien el color y tal. Porque ya os digo que los modelos son los mismos, tienen el mismo pack. La verdad es que la parte de atrás no me disgusta tampoco. Me encanta De aquí quizá es muy ancho Pero vamos Que si le damos una vueltecita ¿Veis? Le dais una vueltecita Y nadie se entera de nada Sí que es verdad Que algo que me ha extrañado un poco Es que los tirantes Parecen como de terciopelo Por dentro, no sé Pero a la vez No creo que sea una prenda Que dé mucho calor También tienen aquí las esponjitas Y la verdad es que yo creo Que sí que es una prenda Que me pondré bastante porque no sé, yo creo que va a ser muy cómodo para entrenar. De nota le pongo uno y medio. Lo que le faltaría para llevar al 10 es pues, que sea un poquito más corto, los tirantes quizá más finos y que no sea esto que parece de terciopelo, como ya he dicho. Pero bueno, que por lo demás, me gusta. Mira, la verdad es que, sinceramente, me gusta un montón y le voy a dar un 10. El efecto push-up del culo no se te mete en tarjeta de crédito. De cintura me parece lo más, o sea... Lo cierto es que Rosa, mi mejor amiga, se pidió el mismo y me lo enseñó en persona y me dijo no me gusta nada, eso es súper alto. Y yo me lo estaba poniendo diciendo no me va a gustar nada, o sea, yo ya sabía que no. Pero es que creo que es la prenda que más me gusta, o sea... O sea, súper fina que esto no da calor, pero vamos, ni para atrás. Creo que lo que transmite la foto de lo que te esperas es... Realmente lo que te llega Y mira, si te bajas esto, hasta la cinta esta Te apretas el abdomen Oye, pues no sé, a mí me gusta, de verdad Le doy un bien Bueno, bueno, que nos metemos en otro 10. Me gusta mucho, la verdad. Negro no es básico, básico. A ver, me gusta mucho el diseño de que aquí en la pierna tiene así como que se transparenta un poco. Y algo súper práctico es que tenéis un bolsillo a cada lado, pues para el móvil, auriculares, la tarjeta del gimnasio, la pulsera. Respecto a la parte de atrás no te aprieta, no está tampoco push up, pero queda como un legging normal. Pero bueno, básicamente un 10. Y nos vamos a por las dos últimas prendas. Que son leggings largos. sería el siguiente producto que cogí que son estos leñis largos de efecto mármol, me encanta, son súper súper suaves, todo hay que decirlo son súper cómodos, hacen un culazo aunque no tienen el efecto push -up. pero algo que no me gusta es que sí que es verdad que transparenta un poquito no es una exageración pero sí que es verdad que en la parte de los glúteos solamente esta zona de aquí eso se transparentaría. Pero bueno, como nota final le voy a dar un eh, 9,75. Por eso el es transparente, ¿vale? Le daría un 10. O sea, me gustan un montón, me parecen súper cómodas, les digo, pero es que sí que es verdad que se transparente un poquito. Los glúteos. Sí. Si supieseis la de calor que estoy pasando haciendo este vídeo y la de horas que llevaré, ¿eh? llevaré como dos horas o dos horas y media grabando esto. Me muero de calor, de verdad. Y lo peor es que ahora tiene que venir Joel y yo ponérmelo todo uno por uno otra vez para que él me haga los claros que estáis viendo durante todo el vídeo. Y eso es lo que no se ve. Así que nada, ahora sí que sí, espero que os haya gustado. Que le deis un buen like, que comentéis alguna no duda que tengáis o lo que sea. Voy a dejar en la descripción todos los links por si acaso os interesa, porque ya sabéis que en China es muy difícil encontrar las cosas, entonces a mí no me cuesta nada poner los links de cada cosa en la descripción. Repito, no es por colaboración, es porque de mí sale, nace hacerlo y ya está. Y ya está, que nos vemos en el próximo vídeo.